Hoy en las noticias de Elena y el sexo les contamos que el Rally Pink Dot 2017, evento que desde el 2009 se realiza cada primero de julio para celebrar en Singapur el Día Mundial del Orgullo Gay, se ve saboteado debido a políticas públicas instauradas dentro de este país. Es así que los extranjeros que visiten Singapur no estarán autorizados para celebrar este evento. El motivo de esta prohibición gira en torno a los cambios recientes realizados sobre la Ley del Orden Público que permite expresamente la participación extranjera, Con el el objetivo de impedir la filtración de políticas ajenas a las ya instauradas en el país. El Rally Pink Dot es uno de los eventos con mayor acogida y participación extranjera, llegando a congregar a más de 30.000 personas. Se desarrollará en el Rincón de los Doradores, ubicado en el Jardín Hong Ling, el único espacio determinado para realizar manifestaciones. Es por esto que los organizadores del evento han solicitado la entrega de una identificación de ciudadanía singapurense a sus participantes. Además les contamos que el pasado miércoles 17 de mayo, Chelsea Manning, ex analista de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, salió de prisión tras siete años de encarcelamiento por el delito de filtración de documentos secretos relacionados con actividades de Estados Unidos en Irak, Afganistán y Guantánamo a la organización Wikileaks, fundado por Julian Assange. Manning estuvo recluida desde el 2010 en la prisión militar Fort Leavenworth ubicado en el estado de Kansas, tras ser declarado culpable de filtrar más de 700.000 documentos y videos de carácter confidencial, delito por el cual fue condenado a 30 años de prisión. Durante los 7 años de encarcelamiento, Manning realizó una dura crítica a las condiciones de reclusión de las personas transexuales. Durante este tiempo, además, realizó su cambio de nombre de Bradley a Chelsea. Manning actualmente está en libertad gracias al indulto otorgado por el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante los últimos días de su gestión. Mientras que, el pasado 17 de mayo, cientos de personas recordaron el Día Mundial contra la Homofobia, transfobia y bifobia con actividades y eventos de conmemoración a la visibilidad de las diversidades sexuales. En el Ecuador se realizó el evento Un Beso Diverso, en el que las organizaciones Silueta X, el Observatorio GLBTI, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT, en conjunto con la ciudadanía, se congregaron para celebrar los 27 años de eliminación de la homosexualidad dentro de la lista de enfermedades mentales. Quito, Guayaquil, Ambato y Loja presenciaron eventos como conversatorios sobre transfobia femenina y masculina, plantones, flash move, la publicación de una guía práctica contra la homofobia y la exposición y muestras de cine militante por las libertades sexuales. Esto es todo por hoy en las noticias de Elena y el sexo. Mi nombre es Paula Herrera. Hasta el siguiente lunes.